El agua la están vendiendo los vaibuleros. La situación es que le están vendiendo el agua, no nos mandan agua a nosotros, nos dejan una semana sin agua y ya nosotros estamos cansados de esta situación y que por pues, mi casa pasen los camiones todos los días llenos de agua de aquí, de este tanque. Tenemos una semana que no nos dan agua y no nos están dando agua, tenemos una semana sin agua, los baileros están vendiendo el agua, los camiones de agua nos pasan por, la vez, por, lo, por el lado y nosotros sin agua, una semana sin agua. ¿Qué ustedes? No, agua. Bueno, vamos a hacerle huelga aquí porque queremos agua. No podemos. Oh, Esa no, no, agua no, es de nosotros. No, no, no. Sí, si, normal, llegaba el agua. Ahora pusieron unos bailuleros ahí y agua de la forma que sea, pero queremos ¿P1? agua. Bueno, yo me levanté a las seis y media de la mañana donde un vecino que me diera un poquito para la hija mía cepillarse para irse para el colegio y para ir a trabajar. Bueno, ella lo vio y lo grabó. Que estaban, que estaban llenando un camión de agua. Todos los días. Y como de seis meses para acá, no la quitaron.